Así que, ahora vamos con el video. ¿Y qué onda, gamers? Hoy estamos en un nuevo video para este canal. Y aquí estamos acompañados por aquí, gamer. Yete que está ahí, prendiendo este, uh, atacarme. Ah. ¿Dónde te fuiste? Acá estás. Es que me chicos. Caí. Chicos. Y ya ya de... de Y acaba de aparecer MacLeo. ¡Yuju! Ya, ya acabé de editar. Voy a subir el video. Ok, yo estoy Y si quieren ver la primera parte, que no aparecí mucho, nomás este, fui un bueno, extra. Como los primeros dos minutos, y después te fuiste. Sí. Y no viste la tragedia que sucedió. Pues la voy a ver en YouTube. Verdad? Voy a dejar... El... ¡Oh! Encontré una mina, Caleb. Aquí. Una mina. Ya te vi. ¡Ah, me caigo! Eso lo cortas, que no sepa mi verdadero nombre. Ah, pues, pues solo mi... los que me tienen agregado en Facebook síganme en Facebook King Gamer y t, y en Twitter que es arroba y... Y... Y... Y... se la guió el audio así que no te van a oír pero voy sí. a dejar pero voy a dejar tu canal en la descripción y... Y... Y... Y lo... oye quién es carbón <risa> <risa> Su audio, su audio se laguea para mí. Oye, ¿qué? Me robé todo. Macleo, ¿tú me escuchas bien? Oye Caleb, aquí te estás moviendo o algo? Ayuda ¡Tengo un montón de pink, ¡No me puedo mover! ¡No, no desapareció! No, me sacó otra vez! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Les espero que les haya gustado. Su anfitrión aquí Gamer ya se fue. ¡Chao, chao! ¿Y cuándo vas a volver? Pues me sí, he quedado... Solita, a ver si me deja. Aquí me he quedado solito, <risa> solín, solito. Hoy estamos en un tutorial de cómo matar una gallina con una hacha. Y estamos en un tutorial donde yo tengo cero de pink y de repente tengo 648 de pink. Voy a nadar. Ya Max. me estoy uniendo otra vez. ¿Dónde estoy? Pues ¿Qué que pasó? Hasta acá se oyen los, los teclados. Ah, siento que me voy a morir. Siento que me muero. Ahorita te voy a matar yo, si no me devuelves mis cosas. ¿Cuáles cosas? Mi horno, <risa> mi mesa de crafteo, mi carbón. ¡No, mi carbón! Ahí está tu carbón, ya, Ten. Se supone que yo lo estaba minando. Oye, sí, somos un equipo, compartimos cosas. Mío. Pero ¿dónde dejaste mi espada encantada? ¡Me morí, y se fue! <risa> Llevo la Ojalá caiga lava. No. Nos, nos hemos quedado aquí. ¿Qué haces? Ahora si cae lava, los dos moriremos y empezaremos desde cero. ¡No, mis cosas! <ríe> es, es mi venganza, Spanky. No, no sé ni a dónde está lleno la pura verdad. ¡Ayuda! No nada. ¿alguien ve algo? Espera, yo... ¡Oye, veo diamantes! No creo. ¿En qué capa estamos? No es cierto, no puede haber diamantes, estamos en la capa 34, 33, 32, 34. 30... Oh, es no sé. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Te doy tu horno, mira, ahí está tu horno, tu mesa de crafteo. ya, ¿puedes parar? Lo que quiero son antorchas. Oye, yo tengo, ¿puedo hacer antorchas? Tengo palo, antorcha... Oye, ¿qué? Ponlas. Vas a poner... Ah. Ahí está. ¿Feliz? Sí. Oye, ¿qué? No, ya no me acuerdo de su correo. No, ya no me acuerdo. No, ya no me acuerdo de su correo electrónico. ¿A dónde te vas? Estoy minando. Pues la regla número uno de Minecraft es no minar debajo de tus pies. ¿Y eso que estás haciendo? Pues yo rompo las reglas pues te vas a morir ¿Por qué lo sé, que no, porque tengo la que no pico ni un bloque ¿Qué? perfecto te mando TP y devuelve y al menos devuélveme algunas cosas Devuélveme algunas cosas, aunque sea. ¿Y para qué te viendo? Porque pensé que había diamantes. No era broma, no. Me caí por accidente. es Mario, como en la serie del Mamaland. A ver, pásame. Oh, Redstone. Oye, pásame algo, porfa. Lava, lava. Ay mi Oye, me, me no das. No puedo, me quedé bugueado. A ver, pásame. Toma, toma. Oye, mi Lilipat. Mi pico, a ver, toma tu pico, toma tu hacha. Vas a hacer que se mueran todas, ¿sad? La... Ya, ya no se van a de morir. Oye, ¿por qué me das tus arbolitos? Porque son tuyos, no míos. ¿Y mi, okay. ¿y mi carbón? Uh, es mío, ahora. ¿Y por qué tengo andecita? Okay, Gracias por otras antorchas. No, no cierres esto. Aquí hay una supermina. ¿Ya viste? Bueno, vamos. ¡Oye, usas en mi pico! Así no oigan, estaba. No, oigan, oigan. Oye, quítate. <risa> Oye, tomaste mi pico. Ese es tuyo. No, pero si yo compro un pico de piedra, yo no tengo pico de madera. Lo tiré y tú lo recogiste. Creo que este era tu pico. Es mi pico. No era, es. Bueno, pues ahora vuelve a ser mío, no lo recogiste. ¡Oh, ¡Diamantes! No era broma, no. Coge, qué haces? Se supone que yo estoy mirando acá. en ca la capa 16, espérame, espérame. Ah, en la capa 14 este es donde están los diamantes, ¿no? Aquí estoy, en la capa 14, ya estoy en la capa 14. A ver, vamos a encontrar ah, el diamante era en la capa 12. ¿Listo? Ya? Pues voy a hacer unas mini escaleritas ahí. No puedo picar tú pica por mí, por favor, porque yo tengo un montón de pins y no me deja picar. Tú picas el diamante, ¿sale? Pero si no tengo hierro, ni yo no mi pico. Oh, redstone, yo quiero, yo quiero. Oye, quítate, quítate. No sirve. ¿Tienes redstone? Solo vale un besito. Redstone. No, no, en serio, con este pink que tengo pienso que.. no estoy? No sé. ¡Ayuda! ¿De dónde te fuiste? No puedo picar, me caí. Ayuda. Ay, oh, ya te vi. Oye, ¿qué haces? No voy a picar eso. Hola. Hola, ¿qué haces? Me ayudas. Es lo que voy a hacer, pero estoy haciendo unas escaleritas. Pero si... Espera, ah. no piques el de arriba, porque por ahí voy a pasar. Gracias. Y ahora, ¿cómo subimos? A ver, yo te ayudo. La verdad, no te voy a ayudar. Nomás puedo hacer esto. Vivo. Oye, porque pones mucha piedra aquí? Ya llega la bedrock. Bedrock, que es la bedrock? Es una cama. Piedra madre. Ya lo sé. No era una trampa. Caíste en la TNT y ahora vas a explotar y yo me voy a ir. Atrás. ¿De qué cosa? ¿Dónde caí? Eh, no veo nada, espérame. Ahora sí. ¿Dónde estaba? Ah, sí. sí ¿Por qué pones pi pura piedra? Se va a acabar mi pico y ya no podremos hacer nada. <risa> ah, bueno. Pasa bien. Oye, ¿por qué estás poniendo broques? Ya somos un equipo, no te estoy haciendo nada. Ahí está, te regalo <risa> mi pico. <risa> ¿Te <quedas>? <risa> No, no. <risa> Pues a ver cómo sube. Ah. No, no, espérate, espérate Era Bruno, era Bruno Ah, sabes qué, qué importa, mejor yo me quedo aquí encerrado. Yo ya no quiero saber nada sobre el mundo Me voy a hacer una baticueva y adiós Ayuda, ¿cómo salgo de aquí? No sé, ni modo Me voy a hacer otro pico ¿Y mi madera? ¿Y mi mesa de crafteo? Ah, yo me quedé con madera, es cierto. Oye, ¿cómo vuelvo a la, a la base? <risa> uh, si me abrieras estaría chido porque también se me rompió <risa> mi pico. Pues rompe con la mano, aunque tardemos una eternidad. Con Ay, la espalda. Vas a desperdiciar ¿Ah? una espada. <risa> ¿Te moriste? Sí, perditas mis cosas. ¿Y cómo es que te veo vivo? ¿Y Bobby? Porque estoy comiendo. Oye, ¿cómo vuelvo? Caíste en mi trampa otra vez. Te vas a perder toda una ter Ay, No, ya en serio, si se me rompió mi pico. Y pues, perdí la madera. ¿No tienes un Ay. bloque con el que pueda salir de aquí? Sí. No. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué <risa> ah, ya me dio hipo, me voy a morir. Me voy a salir de aquí. Aunque tarde mil años. ¡Oye, ayúdame! Se supone que somos equipo. Re Eso fue por haber. Por haberme puesto piedra. Bueno, me voy a, a matar. Ver cómo sales ahora ¿eh? Me voy a matar. Así de fácil. Nada más pongo kill. No, te, no me puedo matar. No. Pues me voy a tirar de una manera. No, ya me perdí. Regalo piedra gratis. Me estoy muriendo, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Ayúdame! Me ¡Ayúdame! Te... No puedo, ¡Ah! aunque quisiera. No, me estoy muriendo, adiós Luis. Perdí todas tus cosas, lo siento. ¿Cómo me mato? <risa> Luis, las de oro. ¿Eh? Perdí tus manzanas de oro. Pues qué triste. ¿Cómo me mato ahora? <risa> Ahógate, Ahog ¿cómo? No tengo nada que me sirva para ahogarme. <risa> pues pica la piedra y había ah, hijo. A ver, te voy a pedir TP. Así de fácil. Ahí está. Porque ya no puedo hacer nada aquí. ¿No? ¿Se canceló? A ver, otra vez manda. Ahí está. Ahora relajarme aquí. Listo. ¡Se canceló! porque me moví? A ver, esa es la última vez. O si no me dejas aquí encerrado hasta que muera. <risa> hasta que mueras de hambre. Exacto. Si es que puedo morir de hambre sin... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡La denegaste! ¿A poco? Ah, creo que me equivoqué de comando, espérame. A ver, te la voy a mandar otra vez. Ahí está. Y no te vayas sí, a equivocar. Está. A ver, Nito, ya ve caminar. Mucho tiempo dormido. ¿Oye, ¿qué? ¿Desapareciste o ¿so? dónde estás? No sé. Ah, sí, es cierto, aún tengo un pico. Un pico que se va a romper. ¡No! En... ¡Oh! ¿Y no que no tenías pico? Pues se rompió. Ah, no quiero tus manzanas de oro, ¿eh? Quiero decir mi hacha. Tengo una hacha. <risa> y tus manzanas de oro también. Perdices todo. Sí. Y ahora quiero que observes algo. ¿Qué cosa quieres que observe? Eh... ¿Qué estás, ¿Qué estás haciendo? <risa> Ven el chat. Dight. Aquí. Gamer murió. Me morí <risa> Otra vez. No es cierto. Se ve muy falso. Sí, estoy, estoy muerto. Aprovecho. Me voy a hacer un, una hacha. ¿Ontas? Mira, ovejas, puedo hacerme una cama ya. ¿Ontas? Matan una oveja. Bueno, ni siquiera podemos compartir cama. En, un, en una mina. Estoy en una mina. Donde perdimos nuestras cosas. ¿Y cómo vamos a llegar allá? No sé. Encontré yo también una mina. En la dirección. ¡Oh! ¡Encontré hierro! Pues ahora es mío. ¿Qué? Oye, si sí tengo piedra, puedo hacerme mi pico de piedra. Me voy a suicidar otra vez. ¿Por qué te vas a... suicidar? ¡Aleluya! ¿Por qué te suicidas? No sé, pero sobrevi... sobreviví. Eso es una señal de que el destino quiere que siga vivo. Ahora voy a explorar los montes menos conocidos de la vida. ¿No quieres un pico? ¿O no quieres hierro? Ya tengo para hacer cuatro camas. ¿Y si me compartes para... ¿Para la cama? No. ¿Y yo te comparto de mi hierro? ¡Sí es cierto! ¡No, no, no! ¿Qué cosa? Me acordé de algo. ¿De qué? Ahí está el horno. Nunca debí de moverme de ese lugar. Ahora bueno, nomás sí, necesito qué. combustible. Oh, manzana. Tengo hambre. ¿Cuántas? Pues tú teletransportate a mí si quieres. Estoy ya nada de morir, eh. Y yo me hice mucho daño. Y estoy sufriendo de dolor. Y como me robaste mi horno y mi carne, pues ya me hice un horno y mi y ya no tengo carne. Y no me robé nada tuyo. Ah, ¿cómo que no. Ahorita no me he robado nada tuyo. Pero antes me robaste mi carne ¿Cuál carne? La carne de Garibaldi La, la carne de cerdo No me robé ninguna carne de cerdo me... Entonces, ¿por qué no estaba en mi inventario cuando me estaba muriendo? No sé Oye, ¿y dónde estás? Peleándome con un cerdo Uy, oh, ya encontré unas ovejas No, mate. Ayúdame. Me ya tengo carne rápido, de oveja. Rápido. Oye, ¿aquí quieres carne de oveja? Tengo. ¿Y dónde estás tú? Pero ayúdame. Matando cerdos con... Hachas. Rápido, envíame TP. Yo también. Yo también. Te... Ahí está, ya te mandé TP. Mientras voy a comer carne. Si quieres, me voy a morir. ¿Y me vas a donar tus cosas? Oye, Caleb, hay que hacer una base juntos. Ya no nos queda nada. Oye, muévete, muévete. Voy a poner el horno. No hay que ponerle nada de... ¿A dónde te vas tú? Listo, ya me hice mi tumba. Luego morir. Si quieres morirte, yo te ayudo. ¿Puedo tener piedra picando? Ya no. Voy a hacerme una cama. A ver... Si me duermo todo, ¿se hace de día rápido? No sé. Oye. A ver si me encuentra. ¿No quieres hacer una base juntos o algo? Bueno, vete. No sé. ¡Ah! Si no quieres cooperar, yo me voy. Y me quedo con ah, un poco de tu madera. ¿Estás loco? ¿Me quieres matar? De hecho te quería matar a ti, pero bueno. Voy a iniciar una nueva vida con las ovejas. Con las ovejas que están ahí. Me voy a dormir acá arriba mejor. Ya. Ahora dormírame. Y así gamers. Vieron como aquí me traicionó. Y ¿Qué? nos. Mira, me hizo una super mansión bien chida. No Soy te... Multimillonario. No Nada. se hizo. Ayuda. Ayuda. No. Ayu... Ayuda. Ayuda. Ayuda. Ayuda. Uf, ya, ya no me ayude. ¿Qué onda? ¡No! ¿Dónde fuiste? ¿Dónde moriste? Al lado tuyo No es cierto La explosión se escuchó por acá ¡Ah, ya! ¡Yo encontré tus cosas! Pues son mías ¿Hora, dónde estoy? Luis ¿Qué quieres? Te doy una misión nueva ¿Cuál? Crea un barco y búscame, estoy en medio de, de la nada en el mar, en una isla desolada No ¿Me vas a traicionar? Bueno, voy a llamar un, un avión para que se estrelle y así comien comience la serie The Lost Ya es mejor este... Próximamente en mi canal, posiblemente en 2020 Bueno, ¿ya escucharon todo? Y ya Me no encuentro... ¡Un árbol! Ya no encuentro mi base Demonios, Si estuvieran viendo mi pantalla ahora mismo, Perdí estarían viendo mi... como un nado. ¡Perdí Pero mi casa! Perder... ¿Otra vez la perdiste? Sí. Pues yo me estoy peleando con un zombie submarino. ¿Un zombie submarino? Pues que... Te... Si hubieras sí. dejado ayudarte... Nos, Ahora, es cuando en la edición pones pones un efecto de, de historia. Voy a contar mi historia. Y así fue como el pequeño King Gamer se perdió en una isla desolada. Tengo la... Con vacas y ovejas. Solín, solín, y así fue como le creció la barba. Sí. Pues perdí mi hogar. Y también tenía gallito Gallinas y una cueva, pero no tenía madera, así que no podía hacer nada. Cuando de repente encontré otra <muchas> isla. Ahora me Seguía sin haber nada. Oye, aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay una contando estoy muriendo de hambre. Voy a tardar años en quitar esto. Bueno, mejor ya me hago mi mesa de crafteo. Oye, ¿por qué tenías una flor? ¿Por qué crees? ¿Porque habías muerto? Sí esa era mi flor para enterrarme no encuentro algo marina por si quieres y dónde estás bueno si sí me voy a construir el bote encontré madera oye y ese pillo me te ya fácil no voy a hacer esto más... spam a leche. ¿Puedes? necesito para hacerme una mesa de crafteo y después de <risa> mesa de crafteo no... a ver, ver sí. yo te voy a te me voy a teletransportar a ti a ver si quieres a ver creo que ya me equivoqué Muy más carne ¿La vas a aceptar o no? Mm, a ver... Vuelve, a la enviar TPA Perdí Mi barco ¿Ya? Ya, ya te lo mandé otra vez no, no me... Ah. TPA. Ahí A está, ya te la mandé. Yo no suelo hacer los videos muy, pero muy largos. uno mete de transporte no pasó nada aquí crees que haya alterado a algo el estar rompiendo broques Y así, gamers, acabaríamos este video de Survival con una traición de un amigo. Y así acabaría este video. Y no sé por qué no me así que No olviden paz. suscribirse, activar la campanita, comparten con sus amigos, den like y comenten qué les pareció el video. Nos vemos. Hasta la próxima, gamers. Chao, chao. Se supone que lo iba a hacer yo, pero gracias. Bell, the with the the the with the the the